Desde Amesten, queremos ofrecer un espacio de ocio donde todo tipo de niños y niñas, bien con diversidad funcional o sin ella, se integren en el mismo entorno. ¿Por qué este proyecto? Porque hasta ahora no había ningún espacio compartido en el que se trabajaran las necesidades de estas niñas y niños de forma individualizada. ¿Cómo lo conseguiremos? Para ello utilizaremos diferentes recursos. Herramienta de la realidad aumentada Deporte Expresión artística La forma de trabajar será mediante grupos reducidos, actividades participativas colaborativas y a través de un apoyo individualizado. A través de nuestro proyecto queremos lograr la inclusión de personas con diversidad funcional en actividades ofertadas por los municipios, ofreciendo igualdad de oportunidades y desarrollando la sensibilización social. Hemos puesto en marcha un proyecto piloto gracias a haber ganado un concurso de ideas en el municipio de hecho lo que nos ha permitido adquirir experiencia y comprobar que es un servicio necesario. Creo que sí si permite o este tipo de desarrollo si a permitir pues, desarrollar habilidades que pues, que van a fomentar, en el caso concreto de los críos pequeños, pues más, más autonomía y menos necesidad de, de apoyos, que es de lo que finalmente se trata. Bueno, pues yo creo que sobre todo es algo que no tienen este tipo de chavales fuera de, fuera de aquí y en la sociedad pues están incluidos. Pues tenemos que también intentar incluirlos en este tipo de, de experiencias, de actividades, de ocio y que se sientan a gusto. Eh, la experiencia o lo que he podido vivir estos días aquí en Ghecho-Girola con, con los críos y crías que han disfrutado del del Proyecto Ameste. bueno ha sido muy satisfactoria, los niños están todo el rato sonriendo, divirtiéndose, pues, interactuando con los críos y crías del, que, que integraban los campus así que para mí ha sido una buena experiencia y la recomiendo. Sí, me parece un servicio que, que ha estado muy bien, nos ha ayudado bueno, ayuda a los chavales para que se integren con todos los demás y creo que nos vendría bien durante el año que estuviese en activo el servicio en el polideportivo. Que teníamos necesidad de que niños con discapacidad pues, tuviesen algo así, y bueno, pues eh, mi hija está encantada de la vida. Entonces, pues creo que necesitaríamos algo más. Con tu apoyo conseguiremos una inclusión real de los niños y niñas con diversidad funcional.